hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno llegamos al cuarto la cuarta norma de la construcción de space frames de chasis tridimensionales con la mayor rigidez torsional posible empleando tubos eh, en este caso vamos a hablar de lo que se llama la cizalladura simple y la cizalladura doble en inglés single share y double share nosotros eh, ...en los eh, coches, en los chasis, en los vehículos... ...nosotros aplicamos las cargas en puntos muy concretos... ...por ejemplo, en nuestro caso es bastante eh, habitual utilizar pues, una rótula... ...imaginemos que esta rótula es la rótula de una suspensión, por ejemplo... ...y tenemos que transmitir eh, las cargas pues, de nuestra mangueta... esto es una mangueta, al, o sea, al trapecio, por ejemplo... ...este tornillo de aquí va a unir nuestra rótula con la mangueta... ...esto es un ejemplo de cizalladura simple, este tornillo... Lo que está es roscado, en una rosca que se ha efectuado aquí en el bloque de aluminio, y en este tornillo nosotros fijamos nuestra rótula. Si os dais cuenta, cuando yo ejerzo una fuerza para arriba hacia la izquierda o hacia la derecha, con esta rótula, estoy haciendo trabajar a este tornillo como si fuera un poste de teléfono, vale, de madera. Eh, es como un árbol. Yo estoy apretando en la parte superior o en la altura que sea, y estoy simplemente dependiendo de la capacidad de flexión de este tornillo, que no deja de ser más que una varilla maciza de acero, Sujeto por su base en la rosca y estoy haciéndole flexar hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto, evidentemente, va a flexar. Es la manera más fácil de construirlo, porque es muy sencillo, no hay más que hacer una rosca en este, en este bloque de aluminio, pero nos colgamos solamente de la resistencia de nuestro tornillo. Por eso es muy habitual ver que cuando se utilizan cizalladuras simples lo que se utiliza es lo que se hace es sobredimensionar este tornillo. Pues en vez de un métrica 8 como este voy a meter un métrica 10 o un métrica 12, un tornillo así de gordo que verás cómo no parte. Va a funcionar, no va a partir, pero es un problema. No estamos utilizando bien la ingeniería en este caso porque eh, podríamos haber empleado un tornillo métrica 8 de otra manera y habríamos conseguido utilizar una rótula más pequeña eh, y que el conjunto sea más pequeño y más ligero. Esta misma mangueta... Eh, en la parte inferior lo que tenemos aquí es, veis que tenemos una especie de ventanita mmm, fresada con CNC y aquí tenemos otra rótula que también se sujeta por un tornillo, de, de nuevo, de métrica 8, pero la gran diferencia es que este tornillo, si os dais cuenta, está sujeto por arriba y por abajo. Está sujeto por los dos lados. Cuando yo tiro de esta rótula, este tornillo está sujeto por arriba y sujeto por abajo. Imaginad que fuese nuestro mismo árbol el del ejemplo anterior, pero que está sujeto, lógicamente, por la base, por sus propias raíces, pero que a la altura del quinto piso eh, tiramos un andamio desde el edificio y le anclamos al árbol de la parte superior, como en este caso. Lógicamente ese árbol va a flexar muy poquito, está sujeto por arriba y por abajo. Os podéis imaginar que es muchísimo más rígido un tornillo en cizalladura doble que en cizalladura simple, lo cual significa que empleando el mismo tornillo de métrica 8, esta unión será muchísimo más rígida y muchísimo más resistente que una cizalladora simple. Esto tiene varias ventajas. La primera, para lograr la misma resistencia o la misma rigidez, podríamos emplear un tornillo más fino, podríamos bajar a la métrica 6, hipotéticamente, o empleando el mismo tornillo tendríamos más, más resistencia y, sobre todo, también más rigidez. Al final, la flexión, la precisión en la conducción, se logra acumulando mmm, las diferencias, la, las flexiones lo más pequeñas posibles en cada uno de los elementos de la cadena. Si nosotros ha, mmm, hacemos que nuestro tornillo flexe ligeramente hacia un lado o hacia el otro, eso se va a ir amplificando y la sensación de conducción va a ser menos precisa. En este caso, en esta mangueta, lo que se hizo fue eh, colocar aquí una pletina de aluminio yo en las partes superior y otra en la parte superior para, para que la rótula uf, fuese en un, en un sándwich entre dos pletinas para que trabajase a, a cizalladura doble. Con lo cual, resumiendo, especialmente en aquellas eh, aplicaciones en las cuales vayan a sufrir mucha carga o de las cuales dependa el buen funcionamiento de nuestro vehículo, es interesante emplear siempre que se pueda cizalladuras dobles, double share, es decir, su, um, sujetar nuestro tornillo tanto por el extremo superior como por el inferior y dejar a la rótula, o al elemento que vaya a sufrir la carga, en el medio. De esa manera la flexión será mucho menor y la resistencia será mucho mayor. Nos vemos en el próximo capítulo.